Sí, existen lamentablemente, así como existen lo, los psicópatas eh, que están en el mundo enmascarados y divinos y son maravillosos eh, y a puertas cerradas, son terriblemente destructivos a nivel emocional. Eh, existe gente que, sabe, que no sabe vivir lesionados emocionales, que no saben dar afecto, que no saben dar cariño, eh, que boicotean cualquier, eh, cualquier in intento de vivir bien y de estar bien, muchas de esas personas son familiares, muchas de esas personas son parejas, uh, sin embargo, yo hago lo mismo que vos, o sea, si bien podemos identificar, porque está bueno distinguir lingüísticamente quién eh, está malogrando mi bienestar, eh, de todos modos todo vuelve a mí de nuevo, todo vuelve a mí, porque al fin y al cabo, ¿qué hago yo? ¿no? ¿Qué hago yo con todo esto? O sea, eh, yo trato de de cambiar al psicópata, trato de cambiar a la persona que me menosprecia. Uh, sigo, sigo en una relación donde me pega a mi marido, sigo en una relación donde mi mujer me, me mete los cuernos o no me valora o no o siempre menosprecia el trabajo que estoy haciendo. Eh, sigo con mi amiga cuando mi amiga me vive diciendo que no sirvo para nada. ¿Qué es?